Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en esta ocasión estaré aprendiendo esta impresora que me compré hace dos meses y pico y por presa no la he sa no sacado de la caja como pueden ver en la Kindle la, e la KP3S, la versión 3 porque tiene el, e el trusol el directo, no es Boden entonces empecemos con esto es decir, ya la compré cuando estaba... Eh, Aliexpress en su aniversario Pero como estaba trabajando y todo eso Me dio pereza sacarle la caja Y ahora La estamos sacando Ay. También me gusta Estoy de vacaciones Y les compré la camisa Como soy un vago y no voy a la playa en ningún sitio Dije, ah, para la camion solamente para el chiste de tenerla. ¿Dónde lo dice aquí? El manual. Dije, como ven, todo el usuario de aquí. Ya no lo dice, no instrucciones. La parte, bla, bla, bla. Se leen. Se leen después. Después que haces algo más. De prueba. Me gusta. Es un rollo entero. Que yo sepa hacer más cosas. Una cajita aquí. Las herramientas. Sí. ¿Qué todo es? Oh, tra me trae una sonda extra. Sí, una sonda de temperatura. A ah, la memoria. Sí. La memoria güey. Me de qué tipo. Una genérica, ni nombre ni nada. De 8 GB. Y un adaptador. De revés. Negro. Tenía uno blanco, ¿dónde está? está? por aquí Por ahí está Ok Uno nuevo Una sonda Una, Otra pinza más Para la colección de pinzas Llaves La que son necesaria Un tornillo No tiene Estoy. Ah Para el tornillo en Z Para agarrar el motor boquillas normales y esto tornillos ni me recuerdo para qué son y esto para conectar al ordenador entonces aquí para la bobina es por cierto si no lo han notado estoy en otro lado de mi cuarto el cable que está agarrado a cable de alimentación un cable normalito entonces okay, la parte superior que okay, aquí toda la varilla roscada la cama. ok, okay. no voy a sacar la fuente por el cable ok viene una funda que... bueno ah, la funda dice kingdom está bien, está leyendo. no sé si se da mal un botching o... también la funda dice kingdom está suelta porque... esto trae tres bultos que uno es la bobina que tú le pongas la fuente de alimentación y la impresora en sí. es pequeña pero... viene con bultos y no me molesta Esto el brazo oh. sacamos todo lo que sobre, pues sacar la parte de entrancillita. No, okay entonces la saco. Eso es todo. Y pensé en la caja, pero vamos a poner esto aparte sí. en el piso porque no tengo más espacio. Y esto está suelto. He visto para de mod por ahí, por internet, para poner dos, li dos guía lineales aquí. Y esa parte con guía lineal, pero. No sé, yo sé que esto va aquí. Y sí. Aquí está la cama, está al revés en primera. Y se le pega facilísimo. Problema. Esto entra aquí en el hoyo. Entonces va a caer de golpe esto hay que apretarlo para que no caiga y trata <risa> esto en la caja espéndose para que m3 se lo antoño que se usan m3 de que m5 Ok, aquí está lo que necesito. ¿Esos son los M3? Sí, es Z, me lo hay. Y debo tiene dos más. Que son M5, que son tres. Y le movió esa dos, que van debajo. Entonces, ahora lo pongo. Y sigo. ¿Cómo hago? de qué que se entran, no. Pues sí. no se entran entonces ¿Por qué se gira? Es decir, lo que hice fue meter los martillos, creo que se llaman así, Meterlo aquí y los reempujo un poco para que lo tuve que enderezar un par de veces. Entonces lo aprieto un poco para que no se mueva. Bueno, tengo que lo mejor, no apretarlo porque tengo que poner los míos de abajo. aprieto ¿Qué me lo con esto? Entonces, dos arandelas, tres tornillos, ¿por qué tres tornillos? No sé. Ah, porque hay uno que tiene arandela. Así si tiene uno y arandela. Son dos. Y se si soy a la llave más grande. Soy un genio. Un segundo. Estoy cogiendo lucha por él está haciéndolo solo Yo busca a alguien más pero... Lo estoy haciendo solo y me está cogiendo mucha lucha hacer esto Entonces... no... no queda en el hoyo y me, me está molestando eso mucho Un poquito de lejos. Estando mal Volvimos No pasa que entre en el agujero Ok, ahora sí. Pone uno primero y después pone el otro. Nos es difícil hacer al mismo tiempo ¿no? se pongo uno. Y voy a más alto. Ay, bueno, no Sí, sé si tiene que pedir ayuda, no tiene que hacer todo solo. máximo que pude no sé si está bien está mal entonces subo esto pero no da vuelta va a querer caer bueno está bien puesto el brazo ahora entonces use esta llave y aprieto aquí ahora entonces ya apreté la palatonillo estos No me así y le golpeé hacia un lado, para que salga ¿Esto a sentir? No, esto no llevas a pues sí La grasa Está mal porque estaba por aquí bien está la sí Creo que es la más pequeña la segunda Entonces Sí, creo que aquí Si no están abajo Ahí Vamos a esta cajita que tenemos por aquí no, no es esta, la más grande entonces también Tampoco esta es la más pequeña Además tengo cuatro llaves y no hay ninguna de las cuatro. Porque no he entrado? Ay, que estupendo mal, soy un genio. No veo bien. Lo que fue el tornillo. Y mira si miraba hacia dónde llegaba... El, eh, el eje del motor ya está donde llegaba el eje del motor Y lo puse un poco más abajo de la línea Para que agarre con esta parte Y el tenillo lo puse aquí y es una luz que no me no está viendo bien La luz que hice de cabeza Poner por ahí, por ahí arriba El vídeo de la modificación que le hice Que todavía no le he cargado Está es que lo aprieto También tengo que apretar las excéntricas Pero primero tengo que imprimir algo Para ver cómo Si la céntrica de este brazo y la correa, que no sé cómo se retará aquí. Ay, deja de chocar. Tengo el, también en la cabeza. como comenzó el quedado Entonces, no sé si les está derecho, tengo problemas. Pero, es te estoy agarrando el brazo, estoy agarrando la empezó a entrar con él, ¿sí? Algo está mal ¿El qué? No sé, tengo que ver qué es Vuelvo ahora, entonces no sé, es decir, afloje el otro niño que está aquí atrás Lo bajé hasta abajo de la cama y lo aprieto otra vez No es eso, ayuda Porque la cama sí que aprieta igual, así que sobre un tonel, y para su sitio y esto. Vamos a conectar todo. Ok. Es al revés. Entonces le voy a tener para acá. El bulto aquí. No se clima ni nada. El cable. Este es el cable de alimentación. Entonces vamos a conectar yeah. viendo la pantalla está pegada abajo entonces, el manual dice todas las indicaciones, los almas conecta, lo enciende level entonces después oh. el pasamiento entre la izquierda la derecha Mm. Esto es para nivelar la cama. Aquí tiene cuatro puntos: son el centro, esta, esta es esquina, esa es aquella, esta es esta, y esta es esta. ¿Por qué no pusieron esta? Esta, así, pusieron cada esquina que corresponda con, con el dibujo. Entonces, por de eso, de nivelar así que marca la temperatura, pongo el extrusor a funcionar 180. Ah, mira que anda, dice que cuenta la memoria 16 GB. Como no, de hecho, basta. Yo no, yo no cargo mucho, mucho AP. Así, el entador le de, decís. Sí, lo tengo ya. Entonces, suma la impresora, todo eso. Bien, está bien. Entonces, yo uso todo mismo para nivelarla. Hay que de una hoja. bajo el tornillo no es fácil okay. bueno, no. es complicado levantar esto toma su brazo tienes que agarrar y mover la base hacia arriba pero no sé cómo hacerlo voy a agarrar directamente el motor y levantarlo por ahí pero tengo miedo a que se rompa no sé por dónde levantarlo Y solamente giro esto. esto. Algo, como una moneda. se Y tengo rato. intentando liberar la, la cama, pero... Es así. Es más fácil que como la endletrack que tengo. Que ya es como el tipo muy aburrido y nivel la y cada vez que imprimo la anillo, la la me voy imprimiendo es decir, mientras va haciendo el anillo exterior de filamento para marcar, ande voy bien, así, es, es bueno que lo tenga porque es con esta pantalla, ayuda mucho bien, sí, sí. ya le voy creciendo más o menos el chupito. lo que no me gusta la pantalla que por ejemplo cuando estoy apretando aquí, puedo que la tope y me cambia de sitio ¿De dónde estoy apretando? Y también cómo está ubicado esto Entonces si quiero ir, aquí la esquina Así está bien que tenga el icono pero Si, si la esquina está remarcada donde, está, donde va Eso ayudaría mucho entonces, Aquí está muy apretado más, está bien ahí. Y la otra esquina esta Así como que esta dos estar cambiada y arriba Y estas debe estar abajo Pero bueno Está bien Ok, entonces el centro está bien Nice, una cosa menos. Siguiente. Bueno, si estamos aquí en la computadora, vamos a ver lo que tiene la memoria. Aquí tenemos drivers. No se sé maneja esto, así que ni idea. Estas son las instrucciones. Vamos a montar y todo esto. Lo mismo que está en el manual, que es, bueno, es pequeño, de las hojas. Me imprimí todo eso. Está bien. Y los otros. Software, su propietario, yo uso o sea, el de, el de no el de Kraliti, no el Cura, es el que yo uso, el que me adapta G-Codes para imprimir. Esto es, ¿qué es esto? Que si me la veo en la otra pantalla. Aquí tengo mis dos impresoras. Aquí está, Raga fácil. Lo tengo puesto esto en TPU porque lo puedo imprimir, el, la boquilla que tiene, no me aparece. Ojo, no bueno, vamos directamente. Quiero imprimir para no perder tanto tiempo. Uno de ellos es un guardián, como un, un enano, que es un protector, que es este. Y este es una pinza, que no me interesa mucho el caso. Yo Lo que quiero es este, que lo voy a imprimir. Entonces, toda la información que está aquí, ya yo la puse en una carpeta, así que directamente. No. Nope. Si puedo borrarla. Sí, la voy a dejar. Omitir. a borrar todo menos eso y aquí mismo guárdalo lo voy a imprimir sin decir, sin, sin poner nada a la placa porque cambié la base como vieron así como van a ver cambié la base por la otra la que compré aparte expulsar entonces vamos a probar si esto sale bien sin nada con flexible mi primera vez también manejando flexible así que vamos a ver cómo sale ¿Qué, ¿Qué